muchas veces queremos hacer un dibujo y queremos que nos quede eh, muy parecido o igual al diseño o a la imagen que escogimos, pues hoy vamos a trabajar con la técnica de la cuadrícula y vamos a ver cómo podemos usarla para que un dibujo eh, nos quede igual a, al modelo listo, lo que vamos a necesitar es regla, vamos a necesitar borrador o goma de borrar vamos a necesitar un delineador o un rotulador yo voy a utilizar este marcador porque la imagen que tú puedes imprimir, puedes eh, tenerla impresa, yo en este caso no la tengo impresa, la tengo en mi PC, entonces te voy a mostrar la cuadrícula que vamos a hacer listo, como puedes ver tengo la cuadrícula marcada en una imagen de el correcaminos y el coyote. Listo. En esta misma línea de dibujos de ayer, de aquellas caricaturas de, de la infancia, entonces escogí esta imagen y vamos a tratar de dibujar los dos paso a paso. Como pueden ver, eh, se forman cinco cuadros horizontales y cinco cuadros verticales. ¿Listo? Ya lo vamos a enumerar para que eh, hagamos la diferencia entre los. Eh, números, vamos a ponerle número acá, 1, bueno, el marcador casi no escribe, 2, 3, 4, 5, y aquí vamos a ponerle la letra A, B, C, D y E. Así sabremos dónde nos vamos a encontrar con cada una de los vértices que se forman con las líneas esos vértices me, me van a mostrar qué imagen va en cada cuadro y esto se eh, va trabajando en forma de rompecabezas es como si estuviéramos a, a, organizando un rompecabezas pero en este caso eh, por medio del de dibujo listo amigos entonces les voy a mostrar cómo pasamos la cuadrícula y eh, les voy a recomendar que se suscriban para que eh, puedan aprender técnicas de dibujo y para que puedan disfrutar eh, dibujando. Eh, no siendo más, vamos a la cuadrícula. Bien, para hacer la cuadrícula vamos a tratar de eh, hacerla de manera suave para que a la hora de borrar y poder liberar el dibujo eh, no nos vaya a quedar como eh, cicatrices en el papel así me gusta llamarlo llamar cicatrices porque a veces le hacemos demasiada fuerza al lápiz y esto implica que nosotros a la hora de borrar eh, no nos quede bien borrado y a la hora de pasar por el color, por colorear, entonces el color no se vea uniforme y queden marcadas ahí las zanjas, las brechas que deja el lápiz cuando lo marcamos con demasiada fuerza. Listo, tomé 20 centímetros de ancho por 20 centímetros de alto listo ahora lo vamos a dividir entre 4 por 5 20 4 centímetros todo lo vamos a dividir en 4 centímetros entonces sería 4 8 12 16 para 20 1 2 3 4 5 cuadros vamos a hacer lo mismo en la parte superior entonces 4 y 8, 12, 16 y 20. Lo mismo eh, se debe hacer en cada lado para que eh, cada uno de los cuatro lados, para poder que me quede la imagen eh, exacta y no vayan a caer unos cuadros más pequeños que otros. Listo, entonces ahora por último vamos a marcarlo así, de esta manera ya que el argollado, no quiero arrancar la hoja todavía, entonces el argollado de la imagen ven, entonces 4 ups, 8 12 y 16 luego entonces será trazar las líneas vamos con las líneas horizontales recuerden que no necesitan hacerle mucha fuerza al lápiz de manera suave ¿sí? esto nos va a servir como guía como guía para ubicar el dibujo en nuestra cuadrícula. Esta técnica de dibujo también sirve para aumentar o reducir una imagen, un dibujo. Si tienes un dibujo muy pequeño, digamos por ejemplo esta imagen, y la quieres ampliar, entonces podemos trazarle las cuadrículas y en otro formato, en un formato más grande, pues pasarla y sacarlo de manera fidedigna de forma muy parecida muy similar, la idea es que quede muy igual y vamos a sacarlo para que quede en un formato mucho más amplio listo así tenemos entonces la cuadrícula ya hecha listo, ahora como hicimos allá en el cuadro en la imagen vamos a enumerarlo 1, 2, 3, 4, 5 y aquí vamos a poner la A, C, D y E. ok. Así vamos a ver qué imagen va en cada cuadro. Por ejemplo, si decimos en la A1, nos ubicamos en la A1 y observamos la imagen. Bien, entonces si observamos en la A1 de nuestra imagen, se va a ver que se observa un pedazo de la cola, la cola de... El corre es la parte final del corre caminos Entonces, esa parte la vamos a ir pasando cuadro a cuadro, ¿sí? Con, con el lápiz lo vamos a ir pasando. Luego lo vamos a marcar con el rotulador, con el marcador o con el delineador, como tú le quieras llamar. Entonces, vamos al tablero de dibujo. Listo. va muy cerca de la línea y luego tiene una pequeña curva ahora en el b1 vamos a hacer toda esta línea del b del, a, del 1 vamos a ver entonces en el b1 podemos marcar un punto y esta línea nos va a bajar más o menos por este ladito sí. luego en el b uno tenemos que esta nue esta nueva esta línea continúa y se va cerrando un poco más sí y en la mitad del dibujo tenemos algo como una pluma ¿sí? baja con una pluma más pequeñita por aquí y luego en esta línea acá perdón es esta no podemos borrar acá listo En esta línea que baja acá vamos a tener una pluma más grande que va a ocupar desde el B1 y va a pasar por el B por el C1, perdón, por el C1, listo y ya va a pasar acá al C1, listo. Aquí más o menos así. Luego viene otro pedacito de pluma, pero ya en la C, sí. Vamos acá. Y podemos observar que ya en el D1 y en el E1 no tenemos parte de la imagen, aunque el fondo de nuestra imagen también eh, la podemos eh, dibujar, pero en este caso nos vamos a centrar en la imagen de los personajes. Listo. Pasamos al B2, porque en el B1 no tenemos, en el B2 no tenemos no tenemos parte del del correcaminos entonces pasamos acá al B2 ¿sí? en el B2 entonces tenemos parte de la cola y va a bajar hasta el C2 así y va a tener una línea recta recta que va a llegar hasta va a pasar por el C2 y va a llegar más o menos una tercera parte del de D2 listo y vamos a continuar con estas plumas que van a bajar, van a bajar hasta la C, entonces en la C vamos a subir acá una pluma, sí, y va a venir otra pequeña, dos plumitas acá y ojo, oh, acá, muy bien, listo. Y luego va a bajar a terminar la cola acá para empezar en el D2, sí. Para empezar en el de 2, lo que es el rabo de nuestro amigo, que es el corre caminos, listo. Ok, listo. Observen que no le hago mucha fuerza al lápiz para que después eh, no tengamos que eh, hacer mucha fuerza al borrar. Listo, vamos entonces acá. Este es el parte del cuello, ¿sí? del cuello del correcaminos y baja como en una curvita hasta el ala que se completa acá en un círculo en una forma circular y traque aquí voy y aquí vamos a completar el ala de pronto es un poco más pequeña acá epa listo y ahora viene otra pluma del ala, aquí más corta, así eso ¿sí? y ahora viene el el buchecito la pancita de nuestro amigo que va a subir por aquí así y va a trazar del va, va a subir por el D3 ¿sí? el cuello del D3 y va a atravesar el cuello el C2 perdón, el C3 sí en un arco listo, es un cuello bastante delgado ¿sí? bastante, bastante delgado listo y va a subir hasta final del C3 ¿sí? acá vamos entonces a finalizar porque nuestro amigo aquí va a tener el pico el pico de nuestro amigo que es puntiagudo hacia arriba si ¿sí? llegando hasta la línea del de la b de finaliza la b listo entonces aquí el pico sí, y el ojo que va a venir más o menos desde por acá en una línea curva y va a subir va bajando aquí y completamos nuestra imagen aquí así un poco pronto me quedo muy mucho, mucho acá más, más, más pequeña eso, así más pequeño aquí borramos para algunos detallitos y ya listo ahora la cabeza de este señor va a empezar por aquí en el C y va a pasar al B ¿sí? y el ojo entonces, aunque aquí, si observamos bien, va a tocar bajar esto un poco más tranquilos, que eso es detalles del dibujo. El dibujo requiere, como yo les he dicho en muchas ocasiones, de mucho, mucha, mucha observación. ¿ok? Mucha observación porque, además de observación, paciencia. Listo. Vamos a tratar de que nos quede muy parecido. Luego, cuando ustedes borren las líneas, van a ver el resultado final que es muy productivo, listo el ojito está más o menos por aquí así esos vértices, los vértices son las uniones en las líneas, nos van a decir dónde va más o menos cada parte de la imagen listo, entonces aquí ya viene el amigo este pajarraco que es muy veloz vamos aquí a subir, estamos en el B2 entonces en el B2 vamos a hacer esa cresta emplumada Sí, esa cresta emplumada de este amigo que va con una línea por aquí así más o menos y acá de pronto la hice muy arriba entonces tengo que reducirle esa es la ventaja de no marcar mucha fuerza en el lápiz ¿sí? hay que hacer buenos muchos ejercicios de dibujo para que no eh, para que practiquemos las líneas y no cicatricemos la hoja. listo Vamos a pasar al B3. En el B3 vamos a tener parte de la cresta de este animal, de este corre caminos. ¿Sí? Creo que es un animal australiano, si mal no estoy, creo. Si alguno en un comentario me quiere decir de dónde es el corre caminos, pues se lo agradecería. Así vamos aprendiendo también de especies de animales porque es tomada de un especialista ya ahí más o menos vamos obteniendo la imagen de nuestro eh, correcaminos. vamos a pasar a las patas sí, este es un animal que tiene mucha fuerza en las patas mucha velocidad entonces calculamos ¿sí? calculamos más o menos las patas las patas vienen desde del D al Sí, son pati, es patichusudo este animal muy patichusudo. se va en, como dirían por ahí he escuchado en los términos de la construcción se va en pico de chucha sí, pico de chucha o sea, la chucha en Colombia es un animal que está en vía de extinción y se llama la zarigüeya y es piconcito, es un marsupial, pero la gente lo confunde con un roedor. Listo, vamos a terminar acá las patas. ¿Sí? Y luego, entonces viene aquí, eh, desde la E2 va a pasar a la E3, que son las patas de este animal. Listo, muy bien. Pasa acá los dedos. Unos dedos grandes. Tiene dos dedos por pata. Más, poco más gruesos. Y así. Vamos a borrar para que no nos confundamos en la imagen. Muy bien. Y luego la otra pata simplemente entonces es sobre la pata derecha. Subir la imagen y completar los dedos. Listo. Ahí ya tienen Amigos. Por medio de la cuadrícula, el dibujo de él corre caminos. ¿sí? Espero que les guste. Lo vamos a delinear para pasar.